el mismo presidente de esa nación, quien nos brindó su apoyo para realizarla. ¿Saben lo que hizo? Por primera vez en la historia de esa nación, mandó cerrar las principales calles del centro de la ciudad para llevar a cabo esa cruzada al aire libre. Tanta fue la afluencia de público que incluso, detrás de la gran explanada donde se efectuó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 tan pequeñas como si un pajarillo cae al suelo y muere. Pues le digo que sí. Si en verdad cree en Dios y en su palabra, la Biblia deberá igualmente creer en esto. El rey David le consultaba todo a Dios. Aún lo más insignificante. Anteriormente ya les compartí esto. Saúl con su ejército estaba persiguiendo a David. Sabía dónde se encontraba.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 en el lugar y si le decía que huyera, también lo hubiera hecho. Quizás se pregunte si David consultó a Dios solo en ciertas ocasiones. No, siempre lo hizo así. ¿Se imaginan lo mucho que David amaba a Dios y lo mucho que Dios lo amaba y confiaba en él?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 en la carne. Cuando alguien que ha llegado al nivel del Espíritu ora, Dios responde y será bendecido en todo lugar donde vaya. No pedirá prestado y será siempre el primero. Cuando era nuevo creyente, me enseñaron que las bendiciones vendrían a mi vida tal cual están escritas en la Biblia. Así que me esforcé orando con pasión. Luego aprendí que para recibir todas esas bendiciones, debía crecer espiritualmente hasta llegar a la medida perfecta de fe. Esas bendiciones son solo para los que han llegado a ese nivel espiritual. Yo, gracias a Dios, llegué al nivel del Espíritu rápidamente. En solo tres años lo hice y comencé a recibir respuestas de parte de Dios. Sin importar lo que le pidiera, Dios me lo concedía y desde ese día todo ha prosperado en mi vida Hermano, ni un solo pajarillo cae al suelo si Dios no lo permite Eso está escrito en la Biblia, así que deberá creerlo Debe creer en todo lo que dice la Biblia La palabra de Dios es la absoluta verdad Dios gobierna sobre la vida y la muerte, sobre la dicha y la desdicha del ser humano y es quien, nos ha preparado el reino de los cielos para darnos vida eterna. Si Dios lo ama y está con usted, entonces le concederá todo lo que pida. Si es agricultor, tendrá una cosecha abundante. Si es un empresario, su negocio prosperará. Si tiene un buen proyecto, logrará llevarlo a cabo y tendrá éxito. No habrá obstáculo alguno que se interponga en su camino y recibirá una medida buena, remesida, apretada y rebosando. Hemos tenido esta clase de experiencias muchas veces en esta iglesia. Les cuento una. Hace tiempo, efectuamos una cruzada de avivamiento en la localidad de Muán, al sur de la capital. Desde el primer día, la iglesia estaba abarrotada de gente. En esa época, recién me habían ordenado como pastor y no era muy conocido. No obstante, 22 iglesias asistieron a esa campaña de evangelismo. Hubo una iglesia entre todas ellas cuyos miembros eran los más fervorosos y entusiastas. No se perdían ni una sola prédica. Sea en la mañana, tarde e incluso en las noches, todos ellos asistían. Y Dios les dio una palabra de bendición el último día. Les dijo que debían continuar consagrando el día domingo al Señor y dando el diezmo y sus ofrendas a Dios. Así los podría proteger y prosperar financieramente. Hermanos, muchas veces he visto lo importante y trascendente que es guardar el día domingo para el Señor y cumplir con dar el diezmo. Y la ofrenda a Dios. Y a pesar que les reitero esto una y otra vez, parece que no me escucharan. Luego se enferman o sus negocios van de mal en peor. No dan el diezmo completo a Dios porque en realidad son mezquinos y tacaños con Dios. Y si lo dan, lo hacen obligados y hasta enojados. Les cuento un testimonio. Poco tiempo después de fundar esta iglesia, una pareja de hermanos no podía tener hijos. Llevaban ya muchos años de casados, pero, repito, no tenían hijos. La esposa concebía, sin embargo, a los meses perdía al bebé. Y no fue una, sino varias veces que le sucedió eso. Por eso, no podían tener hijos. Cuando los visité, Dios me dijo que orara por el hermano y que luego la bendición llegaría a su casa. Ahora bien, había una condición y era que debía guardar el día domingo para el Señor y dar el diezmo completo a Dios. Si obedecía y yo oraba por él, entonces Dios le concedería su petición de oración. Desde entonces, este hermano ha consagrado siempre el día domingo para el Señor y ha dado el diezmo completo a Dios. Y tal como Dios lo había prometido, tuvieron hijos, crecieron bien y luego sus hijos también se casaron. Repito, este hermano nunca dejó de venir a la iglesia el día domingo y dar su diezmo y ofrenda a Dios. Y ha sido bendecido en abundancia. Ahora da una enorme suma como diezmo. Hermano, la palabra de Dios es cierta y verdadera. Una vez que obedece, se hará realidad en su vida. Sin embargo, hay muchos que no obedecen. Más bien, dan excusas y pretextos para no hacerlo. La bendición vendrá sobre los que obedecen. Este hermano fue bendecido y tuvo hijos. Sus hijos se casaron y ahora tienen hijos. Es decir, el hermano ahora es abuelo. Luego de la vigilia de los días viernes, todos ellos me esperan a la salida de la iglesia. Los nietos me reconocen y me sonríen. Lo hacen incluso en verano cuando hace un calor agobiante o en invierno cuando el frío es tremendo. Y eso no es todo. Escuchen ahora lo que les voy a compartir. Dios les dijo a esta pareja que plantaran pimientos rojos y ellos obedecieron. Quizás se pregunte por qué eso es tan especial. Es porque en ese momento nadie quería sembrar pimientos rojos. Hacía un año que la cosecha de esos pimientos había sido tan abundante que hubo una fuerte baja en el precio de ese producto. Sin embargo, Dios les dijo que sembraran otra vez pimientos rojos. A la mayoría no le hubiera agradado la idea. Y es porque había demasiada oferta de ese vegetal. Los agricultores dejan de producir coles y rábanos si hay excesiva producción. Cualquier otra persona no lo hubiera hecho, no hubiera obedecido. No obstante, estos hermanos creyeron y plantaron pimientos rojos y el sembrío marchó bien. Sin embargo, otros labradores no lo hicieron. Ahora bien, ¿qué pasó? Ese año hubo escasez de pimientos rojos y el precio subió considerablemente. Y estos hermanos fueron grandemente bendecidos. Digan amén si me están siguiendo. Los que han tenido alguna experiencia en agricultura sabrán a lo que me refiero. Si hay sobreproducción de algún vegetal, no es bueno para el agricultor. La producción del último año había sido exorbitante de esos pimientos rojos. Por eso los granjeros se habían abstenido de plantar más ese vegetal. Pero luego, como no se había sembrado pimientos, hubo escasez de ese producto y por eso el precio subió. Esto es lo sobrenatural de Dios. Dios sabe todo de antemano. Hubiera sido inútil plantar pimientos si hubiese habido producción suficiente de esa verdura. No obstante, Dios sabía que los agricultores no iban a sembrar pimientos. De ahí que motivó a nuestros hermanos a plantar esas semillas y así fueron bendecidos. ¿Lo recuerdan? ¿Verdad? El mismo hermano nos lo contó. Nos compartió su testimonio. Hermanos, Dios anhela que todos ustedes sean bendecidos de esa manera. Por eso ha hecho que comparta esta serie de prédicas sobre las bendiciones. Si al concluir esta serie obedecen por fe lo que les he compartido, llevarán abundante fruto de bendición. Hermanos, nosotros como seres humanos tenemos limitaciones y a veces nos topamos con obstáculos y carencias. Sin embargo, si vive de acuerdo a la palabra de Dios sin desviarse, tal cual lo hizo Abraham, será bendecido y prosperado en todas las cosas porque Dios estará con usted. Como sé las leyes y principios del reino espiritual, he vivido por la palabra de Dios y Dios me ha bendecido sobreabundantemente tal cual lo ha prometido. En realidad, es fácil obedecer la palabra. Por ejemplo... Para ser grande entre la gente, solo debe ser humilde. Si vive por la verdad, le será fácil ser humilde. No es para nada difícil. Humíllese, hermano. Muera a sí mismo, a ese ego, y ya no tendrá orgullo y podrá obedecer y servir a los demás. Repito, es fácil ser humilde. Si desea ser grande entre los demás, solamente debe ser más humilde que los demás. Si quiere ser bendecido 30, 60 o incluso 100 veces más o quiere recibir una bendición apretada, remecida y rebosando, deberá diezmar y ofrendar como corresponde a Dios. No es difícil. Tan solo continúe dando y sembrando con fe y, se lo aseguro, será bendecido y prosperado financieramente. Ahora bien, hay algunos que no aman a Dios, sino más bien aman el dinero. Por eso no obedecen su palabra y enfrentan problemas y dificultades financieras y de otra índole. Hermano, si desea tener buena salud, únicamente deberá orar con fe y agradar a Dios sirviendo voluntariamente en la iglesia. Usted debe gozar de buena salud. Lo único que tiene que hacer es que su alma y su espíritu prosperen. Se los digo todo el tiempo. Si quiere estar saludable, solo debe orar con fe y servir voluntariamente. En la iglesia, para solucionar sus problemas o necesidades en su vida, deberá primero buscar el reino de Dios y su justicia. Los que se preocupan porque no tienen para pagar la renta, los que aún no tienen una casa propia o no tienen trabajo, busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, sean fieles en su servicio en la iglesia y santifiquen su corazón. Pero no lo hagan obligados, sino con fe y amor. Y no solo por un par de meses. A pesar que no puedan ver cara a cara a Dios, ámenlo con fe por 30 o por 100 años. No se cansen. Llamarlo. Si tan solo obedecieran a Dios, tal como a Él le agrada, verían bendición sobre bendición en sus vidas. Como les decía, para gozar de buena salud y prosperar en todo, su alma debe prosperar tal cual se menciona en Tercera de Juan, Capítulo 1, Versículo 2. Si su alma y su espíritu prosperan, tendrá salud, no se enfermará y ninguna dolencia lo tocará. Pero, pregunto, ¿por qué no obedece? Si su alma y espíritu han prosperado, no pecará, no amará las cosas del mundo y no se enfermará. El fuego del Espíritu Santo lo protegerá. Un arcángel estará cerca de usted. Los ángeles lo guardarán y así ningún germen, microbio ni bacteria ingresará a su organismo. Ahora bien, si no vive por la palabra de Dios y comete las obras de la carne y pecados de muerte, entonces no se asombre ni se queje si contrae cáncer u otra enfermedad terminal y muera después de una larga agonía. Hermano, no me diga que no ha pecado, que ama a Dios y que vive por su palabra y que a pesar de eso se ha enfermado. Eso jamás podría suceder. La palabra de Dios es la absoluta verdad y obra tal cual está escrita. Si no comete un pecado de muerte o una obra grave de la carne, no contraerá una enfermedad terminal. Bueno, si se resfría o tiene fiebre, es que habrá cometido alguna equivocación o no habrá hecho lo que debía hacer. Sin embargo, si se arrepiente y recibe mi oración, sanará. Los que padecen de una enfermedad terminal es porque han cometido un pecado de muerte. Esta misma ley se aplica a los no creyentes. No obstante, los cristianos pueden recibir ayuda. Si conocen la verdad y viven de acuerdo a ella, ninguna de esas enfermedades lo tocará. Ahora que saben la solución, mejor es que se arrepientan cuanto antes. Sin embargo, repito, la gente del mundo no puede hacerlo. Por eso recurren a los hospitales. Algunas enfermedades pueden ser tratadas en esos nosocomios. No obstante, todo será en vano si comete un pecado de muerte. Aún si parece haber sanado, el cáncer o la dolencia volverán a surgir. Y eso será porque Dios no lo podrá proteger. Por eso, reitero, jamás deberá cometer un pecado de muerte. Hermano. Si vive por la palabra de Dios, ninguna enfermedad terminal lo tocará. En la medida en la que su alma y su espíritu prosperen, será bendecido. Gozará de buena salud y todo lo que haga prosperará. Sí, todo lo que haga prosperará. Aquí termino. Amados hermanos, los 66 libros de la Biblia nos detallan innumerables promesas de Dios para nuestra bendición. La razón por la que muchos no son bendecidos es porque accionan y viven de acuerdo a su propio criterio, es decir, siguen sus propios patrones de pensamiento, planes y voluntad y no obedecen la Palabra de Dios. Alguien obediente no piensa en las circunstancias actuales que lo rodean o si algo le es o no de beneficio o de provecho. Al margen del contexto presente, toda su mente y corazón estarán enfocados solo en obedecer la voluntad de Dios. Y si así lo hace, Dios obrará en su vida. Obedecerá completamente su voz y experimentará el obrar creativo de Dios quien crea algo de la nada. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que la voz primigenia de Dios sobreabunde en sus vidas y así lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén.